Hoy en Farmacias.com presentamos Movial Plus Fluidar de Laboratorios Acta Pharma, un complemento alimenticio que ayuda a aliviar el dolor y el desgaste de las articulaciones. Movial Plus es un complemento alimenticio que ha sido formulado para promover la formación normal del colágeno y así obtener un correcto funcionamiento del hueso y del cartílago en las articulaciones. Movial Plus está formulado a base de colágeno hidrolizado puro, que promueve la creación de colágeno y mantiene la flexibilidad y la salud de los cartílagos, evitando dolores en las articulaciones. Ácido hialurónico de origen natural, que potencia la creación de ácido hialurónico endógeno y evita el desgaste de los cartílagos, mejorando la función articular. Extracto de granada, que además de ser antioxidante, tiene propiedades antiinflamatorias, lo que hace que las articulaciones se recuperen antes de una lesión. Y vitamina C, que actúa como antioxidante, evitando el daño celular se recomienda tomar una cápsula al día. Para un correcto uso de Movial Plus hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No administrar en niños menores de 12 años, mujer embarazada o en periodo de lactancia. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. Un complemento alimenticio no sustitutivo de una comida. Y recuerda,